Este es un operativo que se está haciendo no solamente en el Hospital San Vicente de Paúl, sino abarca hospitales de todo el país, en la cual se está haciendo eh, toma de muestras a pacientes que califiquen para lo mismo. Eh, estamos, eh, se están realizando pruebas PCR y pruebas rápidas y esto en coordinación con eh, lo que es el SNS eh, UNIBE como universidad y eh, están elaborando esta estrategia de procesar todas estas muestras lo más rápido posible. Esto va a ayudar a hacer diagnósticos más eh, rápidos y certeros, que van a contribuir a que realmente podamos tener una casuística eh, mucho mejor, porque se va a hacer captación rápida de pacientes con sintomatología que pudiese sugerir que tienen COVID.